Estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír esta palabra, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijó en él la mirada. Le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cephas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús.